Craniana que nos ves, Craniano que nos ves Este video es solo para desearte Feliz, ¡Feliz semana! semana Feliz semana chamaco, chamaca eh, Queremos mandar unos saludos especiales Que nos han pedido por ahí Ya saben que nosotros no dejamos nada afuera ¿No? Y la, la toña todo siempre adentro <risa> ¿No? Muy bien, pues queremos mandar Un afectuoso, caluroso Y abrazoso saludo a la Escuela de Audio AVI Profesional en Cancún y al estudio Monkey Business también en Cancún y muy especial a Hugo Vivien Reyes, mejor conocido como El Charro. Eco. ¿Eh? ¡Tay, tay, tay! Un abrazote hasta allá, hasta las oleadas playas de Cancún, ya saben, excelente escuela, muy buen Un estudio. Un saludo hasta España para la guerrera que nos está viendo ah, y que sí. se acaba de agregar al, sí, al chat de Whatsapp, ¿no? no sé. Sí. Rosa, Rosita, acá les decimos Rosita, mi Rosa, ¿eh? Saludos hasta España. Nos ya, sabes, ya saben acá mis amigos de España que acá en México somos albureros, eso significa que ah. todo lo decimos en doble sentido, somos unos puercos. ¿Somos? Ay, sí. Entonces, Rosa, ya sabes que, por ejemplo, tu nombre se presta para decirte, que, para decirle que Rosa, esta, ¿cómo estás? Ah. Ahí Te lo dejamos de tarea rosa para que investigues de nuestra cultura Porque eso es parte fundamental de la cultura de acá de Chilangolandia Y bueno, pues sin más por el momento Nos vemos al ratillo mis niños Ya saben, nosotros somos Cranion El poder del rock Y nos vemos en la que sigue Pórtense mal y cuídense sí. bien Y cuídense lo mejor